Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estos días he tenido muchas preguntas con respecto a Google Classroom, una plataforma para hacer e-class. Eh, e Hace tiempo atrás hice un tutorial, pero en realidad la plataforma ya se actualizó y vamos a hacer la versión 2020. Como siempre, lo primero es iniciar sesión. Tenemos que estar en la página principal de Google, google.com. Vamos acá al costado derecho. Vamos a iniciar sesión. Tienen que iniciar sesión obviamente con la cuenta de trabajo. Yo voy a ocupar la de mi colegio. ingresa contraseña. E ingresa Luego pueden ir directamente a la dirección. Classroom.google.com qué es esa. O lo pueden googlear. Google Classroom. Más cómodo, vienen a esta botonera que son nueve cuadritos pequeños y buscan ahí. Esto cambia de orden, pero busquen este icono que dice Classroom. Si hacen clic ahí, los va a llevar directamente a la plataforma. Yo les voy a mostrar las clases que tengo en mi cuenta. Um, a ver voy a entrar a una que está haciendo una prueba el otro día tenemos lo siguiente y aquí va el primer truco para que no se te llene tu correo con notificaciones tienes que ir acá siempre al lado del nombre de tu clase está este botoncito oculto ese botoncito y ese te da siempre la opción de volver a, a las clases por ejemplo o Ver el calendario, donde tú publicas las fechas de tus trabajos, la fecha trabajo, límite, está todo organizado. O oh, todas las clases que tienes, pero al final está esto. Los ajustes. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer en los ajustes? Bueno, edita tu perfil. Pero aquí está las notificaciones. Por lo general cuando uno tiene muchas clases, eh, por cada interacción te llega un correo, y obviamente cuando tienes a tus alumnos, tu correo se satura por lo tanto tú puedes configurar lo que quieres recibir, por ejemplo los comentarios, clases en las que estás matriculado, clases que impartes y aquí abajito dice notificaciones de clase. si haces clic aquí, te aparecen los cursos nuevamente pero tú, quizás en alguno no eres el profesor titular, eres un, un apoyo y no necesitas que te llegue tanto correo, lo puedes desmarcar. Y como así también hay cosas que quizás no, no te interesen, entre comillas, eh, recibir. Eh, y entonces tú seleccionas acá y vas desmarcando si quieres o no quieres recibir la notificación a tu correo. Eso se puede hacer, así que eh, tranquilos. No siempre el correo se te va a llenar con todo. Ahora en cuanto a la plataforma en sí, tenemos varias opciones. Bueno, aquí tenemos otro engranaje que es para configurar tu clase. Por ejemplo, si le quieres cambiar el nombre y colocar eh, tu asignatura, lo puedes modificar después. ¿eh? Eh, tiene siempre un código. Aquí le voy a explicar el tiro para qué es. Y la, en cuanto a las calificaciones. Después vamos más a detalle a lo que es configuración de tu cuenta. Y aquí es lo principal de Classroom, de Google, tenemos cuatro pestañas acá arriba. Que son el tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Y aquí es el tablón, el tablón es como un muro de Facebook, de Twitter, por lo tanto tú puedes publicar directamente acá, un mensaje a tus alumnos. Eh, Aparece en el muro ya pronto, No necesariamente es necesariamente un trabajo Después vemos los te el tema de los trabajos y las tareas Lo interesante es que tú lo puedes publicar Lo puedes programar A cierta hora Y guardar como un borrador Para seguirlo trabajando Después si te faltó algo Lo guardas y lo terminas más tarde eh, Bueno, publicar Obviamente lo publica el, en el mismo momento Cuando tú programas Te va a preguntar la fecha y la hora bueno, acá en Chile eh, doy fe que si yo coloco 8 de la mañana se publica eh, a esa hora, ya no, no tienen problema por lo menos acá en Chile con el tema de la, del horario internacional asumo que los demás países es igual um, ¿para qué me sirve esto? bueno, claramente yo a veces preparo mis clases en la tarde y si quiero llevar a la sala de computación un curso no sé, pues a las 10 de la, a las 10 de la mañana yo dejo programado a esa hora que se haga la publicación porque si lo publico obviamente el día anterior puede que un niño me haga la actividad en su casa y no, no es libre ahora si yo quiero publicar algo y lo digo a los chicos que, que voy a publicar un trabajo en la tarde para que lo hagan en su casa lo publico a esa hora porque puede que a esa hora esté en reunión u otra cosa es muy práctico programar las publicaciones y como todo muro obviamente cuando yo publico algo chicos me pueden contestar aquí abajito eh, escribir mensajes ¿eh? eso es un el tablón es un muro vamos a cancelar esto que es lo que el trabajo de clase bueno el trabajo de clase es lo principal de hecho google te ahorra mucho trabajo con esto tú puedes crear una tarea tarea de cuestionario pregunta material y reutilizar otra publicación que quizás hiciste en otro curso y lo quieres volver a usar. Lo puedes buscar acá. O elegir un tema en cuestión que es como el hashtag en, en redes sociales ahora. Eh, yo creo que esto lo vamos a dejar para otro tutorial. Porque en realidad cada uno tiene su, su detalle. Eh, pero les adelanto algo. Por ejemplo, lo que estaría me parece esto. Lo clásico, un título, una descripción aquí al costado derecho eh, y hay algo interesante que no lo expliqué en el anterior en el tablón yo puedo publicar lo mismo para varias clases pronto si tengo por ejemplo eh, no sé eh, primeros medios y tengo dos tres cuatro cinco primeros medio, y quiero publicar lo mismo para los cursos lo puedo hacer al mismo tiempo no tengo por qué entrar a cada clase a hacerlo selecciono acá y se publica a todos en sus respectivas cuentas de curso el mensaje. También puedo seleccionar a los alumnos que le mando el mensaje. Ya quizás es un trabajo para algunas personas, no sé, te deben algún trabajo o algún proyecto. Entonces no siempre es para todos. Entonces tú puedes filtrar a los que le va a llegar ese mensaje. Eh, como es una tarea, tiene un, un puntaje. ¿ya? O no. Eso tú lo puedes modificar También hacer una tarea Es prudente Definir un plazo de entrega Para que el niño se pueda programar y, y aparezca como le mostré en su calendario Entonces uno puede definir una fecha de entrega Una fecha de entrega Y también una hora de entrega Hora límite Porque una hora límite? Básicamente porque el alumno Si yo le digo el trabajo es para el viernes Va a estar el viernes en la noche haciendo el trabajo por lo tanto, yo le digo yo, el viernes hasta las 3, cuando salgan de clase, es la hora límite, así que hágalo antes, publiquelo temprano. Y el tema, básicamente para crear un hashtag, eh, por ejemplo, unidad de números, eh, sinónimos, eh, tabla periódica, entonces uno lo busca después por tema, las tareas más rápidas. Y esto, que igual es muy bueno, miren, eh, título... Eh, le ponen tarea para escribir algo descripción puntitos cuando yo completo esta parte me aparece esto guía de evaluación que es una rúbrica ya entonces vamos a hacer después otro otro tutorial más detallado pero se pueden hacer rúbricas ahora en clase 1, ya lo cual es muy bueno y también igual que en el tablón se puede crear la tarea programar o guardar como borrador o simplemente desecharlo descartarlo. Y aquí bajito me faltaba esto. Uno puede añadir todo lo que está en la plataforma de Google, Google Drive, enlace externo a otra página, eh, un archivo que está en tu computador, un video que tienes en YouTube, en tu canal de YouTube, un, un video externo Ya se pueden añadir esos tipos de archivos. O en su en su defecto, si no lo tengo hecho, lo puedo crear ahora ya tengo documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Todos son muy buenos. Ya sobre todo el tema de los formularios para efectos de hacer una prueba online es muy muy muy muy bueno. De hecho vamos a hacer después también otro tutorial para los formularios. Entonces tareas vamos a hacer después con más detalle cada uno explicarle el, los pros y los contras de cada uno. Pero como estamos recién empezando con Classroom tenemos que tener alumnos. Yo tengo acá eh, Gonzalo alumno, que es un alumno que tengo. Eh, pero cómo se añaden alumnos se hace acá. Si se fijan aquí tengo esos botoncitos. Yo puedo invitar a un profesor para que ambos manejemos la cuenta, eh, un co-teacher o, o un apoyo, no sé, un alumno en práctica puede ser, que me ayude a, a realizar tareas, trabajos. Y los alumnos. Ya, en ambos casos el, la mecánica es la misma. Si yo hago que en el dibujito, en el icono. Debo escribir un correo. Ya, por ejemplo, nada. <coughs> arroba. sal eh, ¿Cuál es la limitación de esto? Eh, si tú usaste tu cuenta de colegio. Debes invitar a personas que tengan el mismo dominio. En mi caso, almondel.cl, Yo no puedo invitar a alguien que tenga una gmail.com, por ejemplo. Eh, para hacer eso tengo que tener una cuenta eh, pública, no educativa. Ya los, En este caso, los almondel son cuentas educativas, de Google Education. Por lo tanto, eh, se separa un poco lo que es educación y eh, classroom personal. Yo con mi cuenta personal puedo hacer un classroom e invitar eh, a otras personas con... El, dominio gmail.com, se puede, pero no se puede mezclar eh, bueno, un truco, si yo tengo mi lista de alumnos de correos en Excel yo puedo copiar todas las celdas pincho acá pego en esta parte después selecciono aquí abajito por ejemplo lo que mostramos hace rato nada arroba almontales.cl entonces debo seleccionar acá para que me aparezca el correo. Si yo pego de Excel. O de una hoja de cálculo. La lista completa de mis alumnos. Eh, se copian todo el tiro. Yo pego. Selecciono aquí abajo. Y me aparecen al tiro arriba. Todos los correos de mis alumnos. Y les pongo invitar. ¿Ya? Una vez que invite. Le llega a la persona a su correo. La invitación obviamente. Él hace clic. Y se matricula en mi clase. Miren. Yo tengo aquí una, una cuenta pendiente. Que está aquí abajito. Eh, que me he inscrito como alumno ¿ya? entonces eh, a ellos les es más cómodo otra forma de inscribirse en la clase los alumnos es que ustedes les pasen su clave su código de la clase que es este ¿ya? entonces si ustedes tienen esto y se lo entregan a, lo, a los alumnos ellos pueden eh, solos eh, matricularse ¿Ya? lo cual quizás no es tan bueno porque yo no sé quién va a entrar a mi clase puede ser un niño de otro curso que no tiene por qué estar ahí por lo tanto yo prefiero invitarlos a sus correos ya de hecho aquí está el, el código de la clase, por ejemplo y lo último para cerrar este tutorial básico son las calificaciones esto es como mi libro de notas por cada trabajo que es calificado que tiene puntaje me aparece acá ¿Ya? lista de alumnos y la nota que yo le coloqué. Ahora, ¿cómo se coloca esta nota? Lo vamos a publicar o explicar en otro tutorial. ya Pero esto es lo básico de Classroom 2020. Tengo el tablón que es para publicar. Trabajo de clase que es para publicar una tarea. Tengo las personas que son los profesores y los alumnos que se invitan por correo electrónico de la misma cuenta institucional que tú tienes. Y tu libro de nota que son... Eh, las notas que tú le has puesto en sus trabajos ya, Eso es lo básico de Classroom eh, Ahora, si tú quieres, por ejemplo, hacer una cuenta nueva Tienes que ir acá Apuntas una clase o creas una clase Ojo, si tú eres profesor Que el objetivo de este tutorial Y lo primero que tú haces es Apuntarte a una clase, o sea, incorporarte como alumno Automáticamente tu cuenta va a quedar como alumno por lo tanto, después no te va a aparecer esta opción de crear una clase. Porque los alumnos no pueden crear clase. Solamente se pueden apuntar o matricular en clase. Por lo tanto, si te pasa eso, tienes que ubicar al administrador de la cuenta institucional para que te cambie el perfil de usuario. Ya ellos saben hacerlo, así que te contacta, contactas con ellos y lo, le pides que te haga ese cambio. Porque si no, no vas a poder crear una clase. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo se crea? Muy fácil. Tú pinchas acá... Y te pide la información básica. El nombre de la clase, la sección, materia, aula. Y una vez que tú le pongas crear, te va a crear una clase como la que les mostré recién. ¿Ya? Eh, y eso sería. Es lo básico de Classroom 2020. Eh, después haré otro tutorial para explicar en detalle cómo se hacen los trabajos en clase. ¿Ya? Que son muy, muy, muy buenos. Así que nos estamos viendo. Que estén muy bien. Saludos.